perca sol o pez sol, pez óseo de forma ovalada y muy comprimido lateralmente. Su librea es verdosa o pardo verdosa por el dorso, con los flancos más claros y vientre variado, normalmente anaranjado o amarillento. De la cabeza, típicamente anaranjada, nacen una serie de bandas onduladas azules que se extienden por el cuerpo. En época de celo, su colorido se viva notablemente, alcanza los 25 a 30 centímetros de longitud máxima, pudiendo superar los 300 gramos. Esta especie se oriunda de la zona oriental de América septentrional. A finales del siglo XIX, fue introducida en varios países centroeuropeos con consecuencias funestas para algunas especies autóctonas ya que es un voraz depredador de las cuestas de huevos de otros peces, alimentándose también de invertebrados bentónicos y alevines. Ahí te entramos lentos de los ríos o en aguas estancadas como lagos y embalses. En España se encuentra distribuido por las principales cuencas hidrográficas debido a sueltas incontroladas de particulares. Clasificación científica. La perca sol pertenece a la familia de los centráquidos dentro del orden de los perciformes. Su nombre científico es Lepomis plibosus Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.